19 de febrero, el femicidio de Ferni Ayala. Ferni Ayala que fue asesinada esa madrugada y el principal sospechoso se llama Esteban Rojas, que era el prestamista de la Villa 2124, donde vivía Ferni y donde fue asesinada. Él está prófugo. Se sí. cree que se fue a Paraguay donde tiene un hijo. ¿Qué historia de Ferni Ayala empezó a colgar eh, afiches? para mostrar la cara de la persona que está prófuga en el todo femicida. el barrio del femicida. Es esta, esto que estamos viendo son los videos donde supuestamente en su momento eran felices y él presuntamente la terminó asesinando, pusieron por todo el barrio 21, 24, esos ah, afiches. Está. Afiches de este tipo. Y ahora vas a ver lo que hizo el hermano de Esteban Rojas Almada, que está prófugo por este crimen. ¿Por qué más eso? ¿Por qué quemás eso? ¿Por qué más eso? eso? ¡Pobre de vos! Si te me acercas. ¡Pobre de vos si te me acercas! ¡Pobre de vos si te me acercas! ¡Pobre de vos! ¡Pobre de vos si te me acercas! ¡Pobre de vos! ¡Pobre de vos! El hermano de Esteban Rojas. Marino. Marino Rojas. ¡Quemando todo! ¡Sí! Anda. ¡Anda! Anda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me ibas a hacer si no te estaba filmando? A ver, ¿qué me ibas a hacer? ¿Qué me ibas a hacer? ¿Qué me ibas a hacer? ¿Qué me ibas a hacer? ¿Qué me ibas a hacer? Ibas a hacer? Escuchen ¿Qué la ibas a hacer? ¿Por qué se acerca con Después el alcohol? Que... Claro, Después claro, que... claro. Con el alcohol que prendió voy fuego a ver con los quién carteles. A ver. Sí. ¿Con quién voy a ver? Miren cómo la amenaza. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? El tiene alcohol en la mano. No sé si te claro. cuenta. Y el encendedor. ¿Y quién es alguien? Bueno, ¿es una amenaza? Y no ella no lo graba para tener, el para tener esta evidencia. ¿Me vas evidencia. el teléfono? ¿Sí? Mirá cómo la sí igualmente sigue. Igualmente sería tarde a mí tampoco a mí que no verdad. alcanza con grabar, solo con entenderle, conocer... ¿Por qué más eso? Esos carteles que la familia pidiendo justicia pega es para que nadie se olvide el supuesto asesino, el supuesto femicida de su uh -huh. hermana. Fue realmente muy, muy eh, tratado por todos los medios uh -huh. y de una persona de dinero. Podemos decir, pero está en la, en la 21-24, es gente muy humilde él era el prestamista, él era una persona importante en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a ir al móvil porque está... Te, te, vamos a hablar con la hermana, justamente con Tamara, la hermana de... de con familia. Clara, perdón, con Clara, que es la hermana, Clara Yala, y también con Tamara, que es su abogada, que está con Fabián Rubi, eh, ruino Hola, papi, sí, te quería contar, te sí. quería comentar. Sí, no, pero antes te quería contar que un afiche como estos era el que estaba destruyendo el hermano de Esteban Rojas Almada. Fíjate, se piden 5 millones por, de recompensa por este prófugo que es uno de los más buscados, uno de los más buscados por Interpol. Claro. Ese es uno, es, era la casa, la vivienda donde estaba o apareció muerta entonces Ferny Ayala en el barrio 2124, quien es la abogada de la familia. Gracias por Fernando Tamara, eh, Pamela David y Gustavo Gravia te están escuchando en América para que puedan dialogar sobre el tema. ¿Qué tal? Buen día. No, Hola, oh, buen día, Tamara. También está conectada Clara, que la quiero Para saludar. La a Clara, Clara, Clara preguntarte: ¿Tenés miedo? ¿Tuviste no, miedo no, que no, te no. tirara alcohol el hermano de, de, de, de este supuesto femicida? Buen día. Primero, muchas gracias por, por seguir difundiendo. Y la verdad que miedo eh, no tengo. O sea, después de, de perder a Fermi, que eh, No, miedo ya no tengo. Eh, voy a seguir pegando fiches por todos lados, voy a estar en todos lados Mientras, eh, mientras Esteban Rojas esté prófugo Porque si es prófugo, todo el mundo lo ve, menos uh -huh. la justicia O sea, acá el famoso dicho, eh, el que busca encuentra Acá me parece que no se está buscando nada Porque hoy se están cumpliendo tres meses y no hay un solo allanamiento Ahora No hay tú... un solo allanamiento Clara. Entonces, este, miedo yo no tengo. Claro, Estás pidiendo justicia por el crimen de tu hermana, pero en el video, cuando él se acerca con el alcohol, con Clara. el que está quemando todos los afiches, Tremendo. te soy sincero, gracias a Dios te llevas un celular, porque yo no sé cómo podría haber terminado eso. Eh, la verdad que no pensé encontrarme con este hermano que, que se llama Marino Rojas Almada, no pensé encontrarme nunca con él. Sí sabía que, que se estaban encargando de eh, sacar todos los afiches, de quemarlos, pero hasta que eh, lo viste. cuando me los crucé me sorprendió porque no pensé que descaradamente ellos mismos eh, a quemar todos los afiches, los postes del barrio, porque quiero aclarar que nunca pegamos eh, en una pared de, la, de algún local, nada, simplemente en postes, los postes, eh, o sea, hay muchos afiches, nosotros sí, claro. no pegamos en el, en el local de nadie y cuando se me acerca con el alcohol, la verdad es que eh, me di cuenta que lo que quiso era rociarme con el alcohol, porque aparte de eso miraba para atrás a ver si venía alguien. Eh, después salió un vecino claro. eh, a acompañarme, a separarlo a él, porque intentaba todo el tiempo acercarse a mí. También eh, intentaba celular. Yo entiendo que vos sí. estás eh, buscando justicia por tu hermana y sí. que eso te mantiene fuerte. Sí. Por eso no quisiste que utilicemos la palabra miedo, sacala. Pero estás diciendo lo mismo que suponemos con Gustavo. Esta persona hubiera sido capaz de rociarte con alcohol. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Eh, sí, eh, al principio creo que no se dio cuenta que yo estaba grabando, eh, después eh, sí, y como que no sabía qué responderme, me quiso robar el teléfono, entonces este Marino Rojas dice en Guaraní, eh, justo donde yo corto la, la grabación, dice sacale el teléfono. Como dando una orden, sacale el teléfono, claro, es ahí donde que que No tengas la prueba. Pero... Claro. Y ahora claro. se sí sumará Tamara, sí. Rosy, claro. ¿te parece, la okay. abogada? Si te parece, Clara, eh, queremos ver dónde estaban colgando esos carteles. Vos dijiste, no los poníamos en el frente de las casas, sino claro. en los postes, Fabián. No sé si podemos recorrer dónde están y si siguen estando esos carteles o él logró quemar todos. Hay algunos que ya están, mirá, rotos y ya no se los puede ver, porque vos fijate que han en estos postes, han roto. ¿Ves? Los han prácticamente desfigurados, los han sacado de circulación. En su gran mayoría, ¿eh? están todos este, rotos y sacados de circulación. Algunos son blanco y negro, otros en color, pero claro. ya prácticamente dejaron de existir. Y estamos, como te decía, a 20 metros de donde vivía Fernie, acá también. Claro, mira, están todos sacados, todos absolutamente, todos destruidos y sacados por este hombre. Sí, sí, sí. Nosotros entendemos que puede haber sido cualquiera de los, de los familiares directos de Esteban Rojas quien está llevando adelante estas acciones eh, del retiro de los carteles, pero también de hostigamientos y de amedrentamiento hacia la familia, hacia las hermanas de Ferni concretamente. Tamara, eh, la, a ver, Ferni y su familia viven en cuál de las manzanas de la Villa 2124, en la 18 o en la 19? ¿Y dónde vive Marino el que...? Eh, ahora amedrentó a Clara. Viven, claro, la familia de Fernia tienen dos domicilios, nosotros, uh -huh. eh, yo, si son eh, justo en esas manzanas, no te voy a dar eh, mayores detalles, no conocemos el domicilio exacto de Marino, sí pedimos que la justicia eh, eh, lo identifique y que, por supuesto, tome las acciones correspondientes. Nosotros hicimos la denuncia porque es un delito. Ahora, lo que estamos es, hablando es de un familiar directo uh -huh. de alguien que está siendo buscado que debe, debe estar siendo buscado intensamente por un delito gravísimo sí. que comete otro delito contra la familia la familia de Fernie, ¿no? hay miedo sí. en el barrio para hablar sobre Esteban Rojas Uy. dado que están enseñando están a ver la recompensa es de 5 millones de pesos, es una de las recompensas más altas que existe en la Argentina eh, en búsqueda de un prófugo. Y nadie está dando ningún dato. ¿Eso tiene que ver con el miedo que hay en el barrio por esto? Pero no a la justicia, la información llega a la familia, a los familiares directos de Ferni, a Clara, a Ali, a las personas que son cercanas y que preguntan también y averiguan. Hacen o sea, la investigación, digamos, como privada o particular que debe estar haciendo en paralelo también... Eh... La fuerza, las fuerzas de seguridad, no la policía y demás. Si sí hay información, el tema es que no llega a la justicia porque el miedo quizás es que eh, ante la información tomada por parte de la policía no se llega a ningún resultado y haya una consecuencia directa de quienes prestan esta información. Claro, yo quiero entender no, hay un y temor, pasar el límite. Si se habla, ¿Se y ofrece, nosotros lo que hacemos es. Eh, Tamara, me gustaría. Eh, sí. Pasar en limpio. Se ofrecen 5 millones de pesos para aquel que tenga algún tipo de información sobre esta persona, que está buscado por la Interpol Hay sí. un pedido de captura. Así es. El propio hermano es el que está, Así y es. lo tenemos comprobado, está quemando y sacando los carteles que están en la vía pública, que son para refrescar el, el rostro de esta persona.